Cómo llegó a Marte, eso no puede explicarse. Está por encima de las palabras. Es algo de magia, de abra cadabra. Como llegó a Marte, eso no puede explicarse. Está por encima de las palabras Es algo de magia De abracadabra Así sí, así soy yo ahora Ahora puedo recitar una poesía Ahora conozco un abecedario de amor Ahora siempre soy sincero, si digo, te amo. Tengo un gran tesoro, eres tú. De ti recibo el amor y me basta. Lo prefiero a todo, el oro del mundo. Y ello me sale de lo más profundo. Llegó a amarte Eso no puede explicarse Está por encima de las palabras Es algo de magia De abracadabra A veces prefiero tu mirada No se necesitan palabras, los ojos hablan claro, me basta tu mirada, si estoy a tu lado, maestra, no tengo que pedir nada más a la vida, lo tengo todo, sin ti mi vida nada vale,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 Sincero si sí, digo te amo, ¿cómo llego a amarte? Eso no puede explicarse, está por encima de las palabras Es algo de magia de abracadabra